Raza Cupera, bienvenidos a un nuevo capítulo Hoy vamos a hacer chimichurri casero Así que seguime, continúa, dale like, dale me gusta, dale compartir Suscribite a nuestro canal para más recetas Y vas a ver el paso a paso de lo que es un chimichurri casero Hoy lo estamos haciendo con ingredientes de acá de Brasil Así que continuamos, mientras seguimos picando el ajo Seguimos, dale We'll <laughs>